Bueno, voy a tratar de dar una, una respuesta global a, a las preguntas, eh, sobre todo que se dirigieron a, a mí eh, Bueno, por empezar, toda esta última década eh, presenta muchas eh, contradicciones, ambigüedades, eso está más que claro eh, el, el Estado eh, Nacional eh, está reconstruyéndose, yo tengo esa postura, durante los 90 destrozaron no solo a las empresas públicas, sino también las capacidades de regulación del Estado. Esto quedó plasmado no solo en los marcos normativos de la minería, del petróleo y demás, sino también en la infraestructura con la cual cuenta el Estado para controlar al privado. Esto no, igual no quita las responsabilidades, eso no, no, no está en discusión. Ahora, eh, en los últimos, eh, como decía, en los últimos años, Sí hubo, en el caso del sector petrolero, introducción de ciertas regulaciones, como decía. La más importante fue la, eh, la introducción de retenciones móviles, que lo que hicieron fue eh, desligar el precio interno del precio internacional, capturar renta petrolera por parte del Estado, eh, desalentar las exportaciones, esto es eh, el, lo, lo que les mencionaba antes, que sobre todo eh, provocó eh, esta actitud especulativa de parte de Repsol, de no producir más, hasta tanto los precios no les convengan. Eh, tenemos que sumar también eh, desde el gobierno de Dualde, incluso el gobierno interino de Dualde en el 2002, eh, acuerdos de precios que hubo entre Estado y, y empresas que en ciertos momentos eh, generaron un cierto alivio a, al consumidor, eh, sobre todo eh, automotor, de que no, no se disparasen eh, los, los precios con la devaluación, eh, esto durante el gobierno de, de Kirchner eh, eh, siguió eh, hasta cierto punto, tenemos por otro lado como política central que fue mencionado en la, la película, la culminación del proceso de provincialización de los recursos, eh, esto es un proceso que se inicia con la ley del 92, la ley de privatización, como decía el el siniestro de Manzano, eh, no solo incluía la, la privatización de IPF, sino también la federalización de los hidrocarburos. Esta federalización de los hidrocarburos que tenía que concretarse con una, una ley específica que marcase el traspaso del dominio de los eh, recursos fósiles a las provincias. Como ustedes saben, la constitución del 94 también consagró el dominio provincial de los recursos naturales. Y en el año 2006 se sanciona esta ley que culmina el traspaso a las provincias. ¿Qué pasó? Esto dejó en manos de las provincias la regulación del sector petrolero. Estamos hablando de empresas que tienen presupuestos más grandes que incluso el Estado Nacional. Entonces, eh, la, la posibilidad de las provincias eh, de siquiera generar nego negociaciones eh, beneficiosas para, para sus propios territorios estaba eh, lejos de toda posibilidad y al mismo tiempo las provincias, los gobernadores provinciales tendían a alinearse con las petroleras para reclamar al Estado Nacional que elimine las retenciones fíjense ustedes la, la paradoja una, estamos diciendo una política central, fue las retenciones. Los gobernadores estaban en contra de las retenciones. ¿Por qué? Porque las petroleras se las ingeniaban para pagar menos regalías a las provincias con la excusa de que no podían realizar el precio internacional de las exportaciones. Como verán, eh, es un entramado muy complejo que yo no lo podría. Eh, resolver, quizá no lo resuelva ni siquiera mi tesis, menos creo que lo podría resolver ahora en esta charla en esta charla de cinco minutos pero bueno me estoy olvidando de algunas otras cosas más pero eso es lo central ahora, además de el aliento a que ingrese el grupo esquenazi en Repsol, con toda esta concepción de que los capitales nacionales, la famosa burguesía nacional, podría actuar en favor de los intereses nacionales. Esto quedó una vez más demostrado históricamente, como en otros eh, momentos de la historia, que la burguesía nacional argentina por lo menos, no se comporta como tal. Eh, a, a diferencia de otros países, que quizás, eh, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es el brasileño. Ahora, esto no quita la magnitud de la medida que, que se acaba de tomar. O sea, si se cometieron, como decía, algunos avances, retrocesos, esto no quita la, eh, la fuerza que tiene esta medida, la, con la cual el Estado está recuperando el 51%. No es el 100%, eso está más que claro. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, porque, como bien vos decías, el grupo Eskenazi ni siquiera era dueño ...de su 25%. Todavía le debía plata a quienes lo habían financiado... ...a Repsol y a un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs... ...y toda, la, eh, toda esa lacra que eh, en este momento está poniendo en aprietos a, a, a la misma Europa. Y por otro lado, también hubo una elección... Esto es una lección que, que tomó el Gobierno Nacional de elegir un modelo mixto. No es un modelo 100% estatal, está claro. Es un modelo que intenta quizás replicar el modelo Petrobras bajo otras condiciones, en las cuales Petrobras también tiene eh, un porcentaje de su empresa en acciones, eh, son eh, propietarios y accionistas privados. Con lo cual, eh, este 49% está en manos privadas, eh, supuestamente tendrían una participación en el directorio, a pesar de ello el directorio que se acaba de elegir el lunes fueron todos los directores elegidos por el Estado Nacional, esto no es un dato menor, esto va marcando una tendencia, un rumbo ...salvo uno de los directores que fue puesto por Repsol... ...como decía el compañero eh, Repsol ahora se está quedando con el 12% de las acciones... ...porque ya le quitó un 6% al grupo Eskenazi. Y estamos hablando de que si bien es un modelo mixto... ...distinto al modelo estatal de la vieja YPF estatal... Eh, que funcionó con sus, también con sus vaivenes hasta el año 89, es radicalmente distinto al modelo neoliberal de los 90. De esto no tengo ninguna duda, y se lo afirmo acá, y, se la, y <ríe> va a ser parte de mi tesis. Es un modelo, como decía, que tiene diferencias con el modelo estatal hasta el año 89, pero que es radicalmente distinto al modelo neoliberal de los 90. Entonces, yo reafirmo una vez más que es una medida histórica, que representa una gran cantidad de desafíos porque las pulseadas con el sector privado no se terminaron acá, las pulseadas con el sector privado se van a seguir dando al interior de la empresa y se van a seguir dando también con los otros operadores privados que actúan en el país, Pan American Energy, la misma Petrobras, la misma Petrobras que a pesar de ser una empresa predominantemente estatal, en nuestro país no ha tenido la actitud como tal por eso, muchas veces, eh, las imágenes que uno suele hacerse eh, de que es más conveniente una cosa que otra, eh, puede ser que después no lo sea. Mi opinión personal, a mí me encantaría que la nueva IPF pueda acordar contratos mayormente con empresas públicas. Con PDVSA, con IPFB, IPF de Bolivia, eh, con Petrobras, pero bajo otras condiciones, no las que estuvo... ...tomando hasta ahora, que deja mucho que desear Petrobras en Argentina. Pero es evidente que en este momento, ante la ausencia eh, de recursos que puedan abastecer... ...el mercado argentino, y que cada vez eh, se está haciendo más la brecha entre eh, las exportaciones... ...y las importaciones en el sector energético, la Nueva no va a necesitar el acompañamiento... ...del sector privado, tanto dentro de la empresa como por fuera de la empresa, en asociaciones eh, que se van a ir dando, uno cree que contratos convenientes para el Estado Nacional y no como contratos como se firmaron quizás en la década del 80 durante el gobierno de Alfonsín, que muchas veces no convenían a, a la IPF estatal. Entonces está abierto el panorama para eh, muchísimos desafíos, muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes que se van a ir resolviendo eh, en los próximos meses y quizás hasta años eh, revertir la situación actual del sector petrolero no va a ser una cuestión de corto plazo sino más bien de mediano y largo plazo entonces eh, va a tener que tener un papel predominante la nueva IPF pero los sectores el, los operadores privados también van a seguir teniendo un rol eh, en este sector A ver, hagaron un montón de cosas, eh, yo traté de puntear un poquitito. Con el tema de, de lo que son los, los viejos hipefianos. Bueno, el tema de los viejos hipefianos en realidad, eh, muchos han partido, para desgracia de algunos, por los años, los viejos hipefianos. Eh, eh, algunos están en una mutual que está en la calle Solís y Alcina, se siguen juntando, y de las camadas más jóvenes, como es la, el caso de, es? de Pepino y toda esta gente, muchos se involucraron, sobre todo en la zona del norte, en todo lo que fueron las luchas, eh, a ver, simbólicamente a partir de, de, la, de la crisis de que lo llevó a hacer todos los cortes y todo este tipo de cuestiones, pero se involucraron en una cuestión más, digamos, de lucha entre comunitaria y con un gran tinte ambiental. Digo, esto yo al principio cuando tiré 35 cosas, como para empezar a decir cosas, eh, es una de las cosas que se van generando en, en, en América. Digo, hay una a ver, lucha ambiental bastante profunda. Eh, digo, acá se manifiesta mucho con el tema de la migaminería ¿no? eh, las, las comunidades se organizan alrededor de eso, bueno, muchos de los viejos y que quedaron por allá lejos de olvidados se están reuniendo en, en ese sentido y otros han hecho su vida eh, la verdad que es esa eh, y tienen que ver muchos a veces con las cuestiones eh, ambientales pero muy, ver, muy locales a partir de la experiencia del lugar en el que viven no una cuestión genérica ni eh, sobre el tema de, de, de, del mundo sin con el petróleo agotado que habían planteado por ahí a ver eh, los países que en algunos libros se les dice centrales casualmente los más desarrollados, los más poderosos en el caso de Estados Unidos en particular Estados Unidos tiene un sistema en el cual ellos tienen previsto eh, que frente a una crisis energética, esto es crisis aguda del petróleo, por ejemplo, ellos tienen una posibilidad de, yo ahora no me acuerdo los números, esto los vi en el 2001 estos números, se calculaba que tenían aproximadamente entre 80 y 100 años, entre 80 y 100 años de abastecimiento petrolero para sí para poder transformar toda su matriz energética a la otra matriz que sea la que se acepte o se adopte. ¿Sí? Exactamente. A ver, Estados Unidos tiene... Eh, esto me explicaba Gustavo Calleja, que salió por ahí, por, por la película. Él me lo decía así de sencillo. Me dice: vos vas en Estados Unidos, vos sos dueño de todo. Vos sos dueño de arriba de la Tierra, de abajo de la Tierra, fantástico. Salió petróleo, buenísimo. Pones un cañito, buenísimo, te ponen un contador al lado y vos ponés el que quieras, pero al lado tenés otro contador. Eh, y vos no podés extraer de ti. Tanta, en función del tipo de pozo que sea, y esto se hacen todas unas cuentas, ¿no? en función del tipo de pozo que sea, uno no puede extraer mmm, determinada cantidad de petróleo, es lo que tenés autorizado. Si extraes de más, pagas muchísimo más impuestos, se te vuelve oneroso, entonces no te conviene. Entonces, ellos con eso van conservando la vida útil de los pozos, fundamentalmente los convencionales. Igual están empezando a explotar lo que es shale gas ahora. En algunos lados sí hay bastantes problemas también. Eh... Con lo cual, un mundo sin petróleo va a depender de cuál es el diseño de matriz energética que se venga. En realidad hay muchos ensayos de, de, de, de formas alternativas de producción de energía. Lo cierto es que, como nos pasa a los humanos en general, la experiencia de la aplicación de un determinado método, método es el que te va a decir si te conviene o no. Entonces, digo, uno para decir, esta es la fuente de energía alternativa para saber... Suplantar al petróleo eh, necesita mucho tiempo de ensayo. Lo cierto es que las grandes compañías petroleras y toda la cuestión financiera alrededor de las compañías petroleras, como bien decía acá Ignacio, eh, impiden cierto desarrollo tecnológico en función de politica, de matrices alternativas de energía. Eh, hay variadas, tenés las manomotrices que son bastante eficientes pero son costosas, o sea, casualmente todo lo que van a reemplazar el petróleo es muy costoso, por eso no sale. Eh, está la energía eólica, está la energía solar, hay un montón que todo el mundo conoce, el, el famoso biodiesel que está bárbaro, pero si uno se dedica a hacer biodiesel, en realidad digo, hay que ver cómo hace el uso intensivo del suelo, pues también eso hay que, hay que verlo. Cada forma de, ener de, de producción energética que se resuelva a e implementar, la discusión es cuál es el impacto que va a tener. A ver, si uno hace un análisis este, exagerado de eh, grandes este, no sé, campos de eh, ¿cómo se llama? De captación de energía solar en realidad el Sol también le pega a la Tierra y la Tierra necesita la luz del Sol si uno empieza a poner este, ¿no? grandes campos de, ese pedazo de Tierra ¿qué ¿cómo se afecta? ¿cómo nos afecta se bueno hay un montón de preguntas alrededor lo cierto es que Hoy no está esa respuesta. Lo cierto es que los países eh, que tienen políticas de Estado, más allá de, en el caso de Estados Unidos, demócratas o republicanos, hay cosas que ellos no tocan, que eso es una, una ventaja de, fundamentalmente frente a otros países. ¿no? Y esta cosa de la continuidad de lo que coincide en ellos, que es correcto, seguir haciéndolo más allá del color del partido, ellos prevén dice, bueno, a ver, yo necesito para reconvertir, toma en matriz energética ¿qué necesito? esto matriz de energética implica desde poder tener luz en la casa de todos mis habitantes eh, enviar agua este, que se puedan calentar, calefaccionarse tener vehículos, transporte, comunicaciones necesito entre 80 y 100 años bueno, yo me garantizo 80 y 100 años de petróleo si el mundo se le acaba bueno, el problema de Argentina es que casualmente estamos, nuestras reservas, es más no sé si se saben exactamente los números de las la reservas, ¿sí? Eh, claro. se fueron agotando claro, porque exactamente, acá la empresa te dicen, yo saqué 100 barriles de petróleo, puedo haber sacado 500.000 vieron la boya bueno, así se saca el petróleo eh, ¿cuántos barcos pasan? ¿Cuántos barcos? nadie lo sabe, 100 barriles de petróleo de hecho la Secretaría de Energía temas de petróleo no le voy a leer exactamente, pero más o menos, a ver si la ven, más o menos así. Gracias, Juan. Bueno. Esto, esta primera es la medición del 2000 de reservas. Viene en baja hasta el 2006. Do, perdón, 2007, dile bien, 2007 que repunta y después vuelve a bajar. Eh, Argentina tenía grandes reservas de petróleo proyectadas, hoy no se sabe, de gas lo mismo, de gas, bueno, esto se les muestro el no vea, pero más o menos ven la curva, que viene en baja. Eh, y esto fue producto de lo que fue la, la claramente la privatización de YPF y el, y el desmanejo de, eh, de los recursos. De hecho, nuestra matriz energética eh, en Argentina... Hoy es el del 40% es petróleo, el 50% gas y el 10% son las demás. ¿Sí? Que eso explica un poco también la baja de, de reservas de, de gas. Eh, con respecto a comprar plata, comprar IPF sin plata, ese tipo de cosas fue maravilloso. A ver, el, para hacerlo cortito, el durante el. A ver, hasta el año 75. A ver hasta el año 75 la empresa IPF funcionaba como una empresa que emitía sus bonos, contraía deudas pero las deudas que contraía la empresa las reinvertía en la empresa sí. lógico, si yo me de, saco un crédito hipotecario para comprar mi casa, me compro mi casa se supone, bueno, IPF es sí, lo mismo tenía volúmenes de endeudamiento pero eran absolutamente sostenibles con su propia producción cuando viene el proceso militar eh, tablita de Martínez de o, mediante, etcétera empieza la famosa bicicleta financiera y desde eh, una oficina que manejaba un tal Guillermo Walter, Walter Klein socio del hijo de eh, de Grondona el periodista en un estudio jurídico contable tenía una oficina en eh, el banco central desde la cual planificaban sobre cada empresa estatal el endeudamiento por trimestre por bimestre, entonces decían, bueno, el PF te tenés que endeudar en 100 millones de dólares me imagino yo los viejos y diciendo ¿Para qué se palos palo verde ahora? No importa. Entraron esos 100 millones que no iban a la empresa, obviamente no se re de a la empresa, salían por ventanilla para pagar los famosos canjes y todo este tipo de historias que hizo Domingo Felipe Cavallo. Eh, que fue una gran bicicleta, que es otro tema que lo podríamos así que en otro día, que es el tema de la externa de aquella época, fundamentalmente la matriz más grande de saqueo financiero, si se quiere. Todas las empresas se usaron para eso el Estado Nacional en manos del gobierno de facto, las usó para eso y PF fundamentalmente, semejante empresa que producía petróleo, se usó para eso cuando viene la privatización de Carlos Saúl no digo la presión porque es el de la suerte bueno, cuando viene la privatización de Carlos Saúl vamos a poner un número tonto, si la empresa valía 100, ¿sí? al comparador se le decía que debía pagar el 50% con bonos de la deuda, porque eso era para rescatar la deuda externa argentina, y el resto, bueno, se iba capitalizando. Los bonos de la deuda externa argentina en esa época estaban cotizados, o sea, su valor real en el mercado era de alrededor del 16% o el 15% del valor. El Estado Nacional se los iba a reconocer al 100% del valor del bono con lo cual, obviamente, uf, se podían comprar cosas sin plata a veces, casi. No, Uno juntaba unos de... no es la primera vez. No es la primera. Y, además, no es la primera vez. encima, eh, cuando viene la, la, la venta de Repsol, la, la contra particular que tiene de haberse la dado a Repsol, y esto es una opinión muy personal, pero creo que está bien, Repsol era una empresa sin experiencia en exploración. Repsol era una empresita, la voy a desmerecer mucho, una empresita que vino a hacerse la América y pudo desarrollar sus emprendimientos de, eh, de Libia, por ejemplo, fundamentalmente, ¿sí? a costillas de IPF. Eso por un lado. Eh, eh, ah, con el tema de lo que era la nacionalización esta estatización de IPF, qué sé yo, en lo personal mi, mi, mi creencia y mi modelo era el viejo modelo de la IPF, ¿no? IPF estatal, sociedad del Estado, no una IPF sociedad anónima. ¿En qué sentido? Digo, lo que planteaban ahí eh, algunos en, en la película que decían, bueno, eh, que sean las dueñas las provincias, ¿no? Que, y que, que se lo podés volar tranquilo. Y ese, en un modelo de sociedad, anónima, ese interés, de sociedad anónima es complicado. En un modelo de sociedad del Estado es diferente y además, ¿diferente por qué? Porque lo que varían son los controles digo, hoy YPF siendo sociedad anónima va a tener el mismo régimen de controles que controlaban a Repsol estos son los mismos controles que no funcionaron controlando a Repsol Se vea por la ley de sociedades comerciales ¿Sí? eh, una sociedad este, del Estado tiene otros controles desde la auditoría, la CIGEN ¿sí? además del de control específico del Congreso la... Propia, la propia ley excluye y esto es, un, es un, un artículo de la misma ley de privatizaciones se repite en espíritu en esta última ley que es la que la excluye especialmente el, con todos los controles que puede tener una empresa del Estado excluye o sea, por más que tenga el 51% de acciones, porque sigue siendo una sociedad anónima y esta es mi, mi visión de la cosa eh, somos a ver el Estado Nacional, en un porcentaje, por pues dentro de esos 51, es un 51 y un 49, así se vuelve a dividir. El Estado Nacional y las provincias productoras de petróleo, porque aparte de esta es otra cuestión, la discusión es si son las provincias. El sueño de los IPFianos será que vuelva a ser Argentina. Argentina, era Argentina. Eh, acá se vuelve a mantener esta, esta, esta diferencia. Eh, si hubiera sido un modelo de DSA con integración diferencial se podría haber hecho un, una integración del resto de las provincias al paquete accionario, si sigue siendo una DSA eh, más allá de, la, de las potestades que las provincias tienen sobre sus propios recursos en función de lo que dice la constitución en ese sentido eh, se repite el, el, el esquema eh, en el cual los mismos gobernadores que, que, que fueron Cómplices, porque la verdad, yo soy crudo con esto. Fueron cómplices en el no control, fueron cómplices en el regalar áreas de petróleo. Bueno, las regalaban sin, sin tener un mínimo de control ni de previsión. Porque en realidad ellos, como dueños de sus recursos, son responsables de las reservas energéticas, no solo de su provincia, sino del país. Las reservas energéticas de crudo, digo, si uno lo plantea en estos términos, que están en Neuquén, Sí, señor, son de Neuquén, su propiedad son de Neuquén porque la Constitución lo dice, pero son personas energéticas del Estado Nacional en, lo, en, en, la, en el viejo esquema hipefiano. En realidad son argentinas, más allá de que sean de Neuquén. Esta es otra de las cuestiones que, que, que a veces se, se discutía. Y la idea de la... Um, otra de las críticas que yo, que yo había escuchado acerca de la ley, en función de esto, de, hablamos de los hipefianos en función de estos nuevos movimientos que... Eh, propugnan una defensa del ambiente, diferenciado. Diferenciado a la vieja lucha de Greenpeace con la foca. ¿Se entiende? Digo? Tiene que ver con un modelo de pensamiento nuevo acerca de cuestionar el modelo de qué significa progreso y de qué significa desarrollo en este nuevo mundo. que Es una nueva discusión que se abre ahora. En ese sentido, eh, la idea de la asociación con capitales extranjeros viene de la mano con... Eh, que la, eh, a nivel mundial en realidad y, y es, es la tendencia, todo lo que son reservas de eh, crudo convencional, esto es el crudo clásico, lo simplifico, eh, el crudo está en una bolsita, dentro de la tierra, la bolsita no tonto, pero pues, pues, bueno, disculpenme que soy medio así, se perfora, se inyecta agua, algunas cosas saca el gas, algunas se inyectaban aire para hacer expansión y después sacaba el agua. Eh, y después sale el petróleo por presión, por diferencia de presión. Miren los, las cigüeñitas de, de la Patagonia, lo que hacen es meter presión y bombenar. Están las otras reservas que son las de shale gas o shale oil, que son las no convencionales. Eh, el petróleo convencional es una bolsita de, imagínenselo de líquido, con compuesto de gas, ¿no? en estado casi líquido, se puede decir, pero mezclado con arenas y pero de fácil extracción. El shale gas es aquel petróleo que se encuentra mezclado y entreverado en la roca, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo para sacar, o en arenas, en Rusia hay grandes campos de que hay un despelote ambiental terrible, grandes campos de extracción de shale gas pero de arena. Los excavan y la arena está mezclada con el petróleo. Entonces hay que lavar la arena, sacar el petróleo, separarla, todo un proceso. Y, y la explotación de el gas son de pozos de alrededor de hasta más de 5.000. Ahí decía 5.000 uno de los muchachos cuando describía, pero hay pozos de 7.000, 7.500 metros y no están en forma perpendicular, no se llegan en forma perpendicular como los pozos convencionales. Hay que entrar y luego entrar en forma horizontal hacia la roca. Eh, yo hago que es yo lo planteo como que es un ejemplo de la megaminería al revés. En vez de en sobresueldo, lo hacen bajo tierra. Esto es, la megaminería es, eh, hace esos agujeros terribles porque el mineral está disperso por grandes extensiones. Entonces, hay muchos pedacitos chiquititos dispersos en grandes extensiones. Entonces hay que ir barriendo todo, los tipos barren y sacan. El shale gas es lo mismo bajo tierra. Son grandes extensiones de petróleo disperso en piedra, para poner este ejemplo, que hay que romper eh, y eh, luego del fracking que se llama fracking el proceso eso se rompe con mucha presión presión de agua y eh, uso de varios químicos una gran cantidad de químicos esa es, esa es la, la complicación de esa extracción la tecnología para el shale oil para la extracción de estas reservas no convencionales es de, en algunos lados está bastante desarrollada pero es muy novedosa es muy nueva en realidad en la explotación de, de hidrocarburos y se necesita mucho dinero para invertir en esa tecnología. Eh, que eso es uno de los motivos por los cuales también hay que asociarse con capitales este, privados, digamos, que son las empresas que están desarrollando estas cuestiones. De hecho, esto trajo problemas. En Francia se había prohibido el fracking. De hecho, lo único que se permitía era hacer pruebas. Y el Parlamento Europeo en su momento este, hizo una recomendación para que se prohibiera directamente la, la explotación de... de shale gas o shale oil en Europa porque en realidad y en Estados Unidos hay un par de estados que había, yo no me acuerdo cuál era se había discutido por el tema de la contaminación de napas de agua a ver, para que se tome la dimensión el, el, eh, cuando uno, sí, voy a esto, perdón para que se tenga la idea, por ejemplo yo tomo un número de producción de petróleo acá en Argentina, para que se entienda cuando habla de matices energética y la cuestión ambiental, en realidad ya se empieza a... Digo, ya dejó de ser la nafta, el chorrito de petróleo que sale. Por ejemplo, para extraer un metro cúbico del año 2009, vamos a poner... A ver, 2003, para extraer un metro cúbico ¿sí? de petróleo se necesitaban 7.1 metros cúbicos de agua. En el 2011, bueno, obviamente aumentó la, había aumentado la producción y se necesitaba para extraerlo 10.4. O sea, eh, el, la producción de petróleo es importante en función de esta petrodependencia que o se decía en la película, que es tal cual. Digo, uno además teniendo la posibilidad de tener este, o de ser parte de ese conglomerado de oligopólido, digamos, ¿no? a nivel mundial, que tiene lo que el mundo te pide para su propia matriz energética, lo decimos de goma. Pero bueno, la idea es comprender que es más profunda la discusión. Y después había otro temita, que sí, me lo comí en algún lado, porque me quedé pensando. Ah, Digo, lo importante de una de, de, de poder controlar este, este, este tipo de empresas bueno, YPF en particular ¿no? Digo, que representa el 30 y cachito más o menos de la producción total del país eh, la idea es capturar la renta de esto entonces uno lo que hace es buscar la renta que se obtiene de la venta de petróleo para redirigirla a estos diseños, como los países este, que tienen un poco más de visión que sus clases dirigentes tienen un poco más de compromiso eh, diseñar políticas a mediano largo plazo ¿sí? y reinvertir ese dinero no solamente en las empresas sino en la idea del de desarrollo de toda la matriz no solamente la petrolera